¿Cómo estamos? <risa> otro, otro día, segundo día de nuestro mes de marzo Aquí estamos en este tiempo de cuaresma Pensando y alimentando para ir mejorando ¿ya? Y hoy día vamos a empezar lo que habíamos anunciado ayer un, Una lista de ayunos que podemos hacer que nos ayuda No, ayuno de comer carne es que ayuno comer carne manito no nos influye y hoy día no es ningún ayuno. Pero si yo ayuno de, ah, de mis vicios, de mi egoísmo, de mis rabias ahí entonces voy mejorando. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero primero la palabra de Dios y veamos qué es lo que nos va diciendo hoy día en Romanos 1419 no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad fuera la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Palabra de Dios, palabra de amor, esa palabra que me ilumina, que me guía. No os venguéis vosotros mismos. Nosotros decimos, mami, esto yo le hago esto y otro más. Ya verá, ya, ya. ¿Te fijas? No, hermano querido, dejar afuera la ira, la rabia por eso que está ahí. Por eso andamos todos amargados, andamos todos peleando. Eso quiere es ser que andemos todos divididos, ¿ya? Y tienes que hacerlo, ¿cómo te vas a dejar pasar a llevar? Uy, oh, no empieza a decir. No, hermanos queridos Señor dice más adelante, Él, Él. Es el que va a juzgar No tú ni yo hermano querido Así que fuera ¿eh? Fuera la venganza Fuera la ira ya Sino que amor Y orar por esa persona Porque esa persona a lo mejor se alejó El Señor no está en el Señor Y por eso actúa así Y lo único que tenemos que hacer tú y yo Orar y decirle Señor Llénala de tu amor, llénala de tu cosa. ¿Sí? Bien Bueno y ¿De qué ayuno van a hacer? Mira la hojita, ¿verdad? una hojita larga con ayunos, ¿verdad? que nos va ayudando. Y hoy día el primero, ayunar de juzgar a otros. ¿verdad? ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? Pedirle al Señor que nos ayude a descubrir que Él vive en ellos. No juzgar al otro. De lo que yo estoy juzgando al otro, alguien me está juzgando a mí también. Así lo hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo. Sino que descubrir que Jesús es el que está ahí. Y, y, y la persona no lo sabe, no lo deja actuar. Entonces yo tengo que actuar con mi misericordia. Así que hermanos queridos, hoy día comenzamos a prepararnos más todavía en nuestra cuaresma para poder resucitar con el Señor, para poder decirle Señor aquí a los pies todo, ayúdame Ayúdame hoy a juzgar, menos a no juzgar, ver en el otro que eres tú, Señor. ese océano azul donde no hay huellas que seguir me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay más que pescar no temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. son la prisa que la en ti al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré me basta solo tu gracia Jesús para ser un pez En ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la de ti. Al nacer el sol, sin tiempo que perder, mis Lanzaré, me basta solo tu gracia Jesús para ser.